Vamos, preparando la tercera Biomenor Cannabis Cup, que este año se celebra el 4 de noviembre en Fortnite, Menorca, en una finca que la flipas. Se han programado un montón de actividades como charlas, como talleres, tanto de cultivo como de extracciones, dab station, música en directo con las actuaciones de DJ Ramble y Mapuche Sound y como no, brrr cata popular con las mejores variedades de exterior de la península y de la isla. Miguel y compañía ya estuvieron el año pasado y lo pasaron en grande. Vamos, que repiten. Lo vemos y yo mientras me dio uno. Estamos en Menorca, esta maravillosa isla balear donde Marihuana TV ha venido para mostraros lo que ha sido biomenorca Cannabis una copa donde el cultivo biológico... ...es requisito indispensable para poder participar... ...una apuesta por lo natural... ...el activismo, la música y como no, la marihuana". Ya tenemos ganadora. Vamos a ver si las manos mazorcas estas me dan para abrir este. ¡Hostias! Como plata, a ¿eh? ver. ¡Oh, yeah! ¡Sí, señor! Una nueva camiseta de Delicious Seeds presentando el nuevo trabajo del señor R. Carisma. ¡Check it out! Final, música, Siempre, todo, todo, con siento, son... Bueno, chicos, yo os dejo y me quedo aquí un rato más con lo mío, probando todas estas muestras de interior de Amigo el Cannabis. Y recordad que la semana que viene tenemos la news número 65 con todas nuestras secciones habituales y un resumen muy muy especial de estas Panavis de Madrid. ¡Nos vemos, people!